en estos días previos, vamos a trabajar con sanación de amor Mingyue. Entonces, pues es, eh, es algo muy afortunado de aprovecharlo. Eh, y bueno, pues vamos a iniciar. Eh, vamos a, a dirigir esta sanación específicamente a ciertas zonas que va a ser a la médula ósea, al sistema linfático, y al sistema circulatorio, entonces bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a iniciar, adoptamos nuestra mejor postura, bajo y hacia arriba, y tan relajado, abierto, nuestra barbilla con suavidad hacia la garganta, los hombros hacia atrás abajo, espacio en las axilas, espacio en la cintura. Nos relajamos, silencio. Desde este momento, desde Bai Hoi, percibimos el contacto con el cielo azul infinito, con el universo infinito. Y nuestros pies arraigados a lo profundo de la tierra, integrándonos con la naturaleza. Comenzamos a observarnos hacia adentro, observar el espacio hacia adentro. Proyectamos el sonido shu adentro de la cabeza. Shuu. Se expande el espacio adentro de la cabeza. Relajamos. Cada vez mayor expansión. Mayor conciencia de ese espacio vacío más no vacío en nuestro interior. Llevamos el sonido a la zona del cuello. El espacio se abre en él. Se relaja. Llevamos el sonido hacia la zona de los hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos. Shoo. El espacio se abre en ellos, relajamos. Llevamos el sonido a la zona del pecho, espalda alta. Shoo. Sentimos la expansión en el interior. Todo se relaja, se abre. En la zona de la cintura. Espacio, la zona del abdomen, espalda baja, pelvis cadera. Shoo. Espacio. Expandido. A lo largo de toda la columna vertebral, cervicales, dorsales, lumbares, sacrocoxis. Espacio abriendo hacia los muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies. espacio, nuestras piernas se abre, se expande. Percibimos a todo nuestro cuerpo de chi, espacio vacío, más no vacío. Two. Mm -hmm. mm -hmm. observador se observa a sí mismo. Somos Mingyue. Nos relajamos hacia el universo infinito. El interior se expande hacia el universo infinito. Mm. Nuestro cuerpo relajado, nuestra mente relajada, fusionamos el interior de nuestro cuerpo, con el exterior, con el universo infinito. Somos Mingyue. Desde lo más profundo sentimos la sonrisa interior, apertura, disposición a la interrelación con la buena información, con la información minyue con información de conciencia, de conciencia pura. Percibimos nuestro campo de conciencia Y fusionamos nuestros campos de conciencia, de conciencia pura. Nos fusionamos con el campo construido por la comunidad, un campo de conciencia, un campo de sanación, un campo de amor. Nos abrimos a esa información y la hacemos nuestra. Ahí está ya la información en el campo. Y aportamos nuestra información, buena información al campo. Ponemos en este campo a Silvana, nutriéndose de la mejor información. Somos Mingyue. Vamos a empezar a accionar a la conciencia pura, permitiéndonos nuestra naturaleza de amor incondicional, de amor mingyue. Nos vamos a poner de pie, vamos a tomar una esfera frente a nosotras. Colocamos nuestros pies a la anchura de nuestros hombros paralelos entre sí. Suavizamos las rodillas, coxis hacia abajo, bajos y hacia arriba. Somos Minyoe. Somos Amor Minyoe. Desde nuestro espacio infinito interno. Comenzamos a percibirnos en esa naturaleza de amor incondicional, de amor verdadero, desde lo más profundo. Empezamos a emanar amor incondicional hacia todas direcciones, hacia todos nuestros seres queridos. Hacia toda la comunidad de Chinén, hacia toda la humanidad, hacia toda la naturaleza. Ese amor que somos se expande y se fusiona con el amor universal incondicional. abrimos fusionándonos con ese espacio infinito potencial puro cerramos concentrando en nuestro interior chi puro, conciencia pura, amor puro en cada parte del cuerpo. El chi es abundante, el amor incondicional fluye por todo el cuerpo. Abrimos. Con nuestra conciencia penetramos el espacio. Abarcamos el espacio infinito. Cerramos con nuestra conciencia, nos atravesamos, nos autopenetramos de amor incondicional, puro, nutriendo cada parte, cada espacio. El amor fluye por. Todo el cuerpo, cada célula, cada conducto, cada estructura. Abrimos. Desde la sonrisa interna abrimos, expandemos, nos fusionamos. cerramos muy claro nuestro interior, diáfano abrimos Vamos amando, amando, amando, amando, cerramos, somos amados incondicionalmente, En este amor que somos, incondicional para nosotros mismos, nos honramos, sentimos respeto por nosotras mismas, nosotros mismos, honramos el proceso que somos dentro de la unidad, cumpliendo su función. ¡Hola! Abrimos. Aceptamos todo. Aceptamos todo incondicionalmente. Somos amor niño Cerramos. El flujo de amor niño es potente en nuestro interior, en nuestro campo en el campo compartido y construido en este momento Desplazándonos sobre el chi, juntamos talones, puntas. Nos hacemos conscientes del campo de chi puro que nos rodea un campo infinito. Y comenzamos a cosechar chi puro, chi potencial elevando brazos desde todas direcciones, cosechamos chi. Niño y cosecha, muy consciente de la cosecha. Confiamos en nuestra capacidad. chi sobre la cabeza. Minyoe confía. Minyoe confía. Confiamos en el presente, en lo que estamos haciendo. Reunimos chi sobre la cabeza, un chi muy puro, en el que está inmerso el amor incondicional. Vamos a verter el chi en este momento en nuestra médula ósea. Comenzamos a verter en los huesos del cráneo. Pensamos en el espacio adentro de los huesos del cráneo, en la médula ósea, adentro de los huesos de nuestro cráneo. El Chi Nutre tonifica la médula ósea. Ya está sucediendo, confiamos. Se expande la médula ósea en los huesos del cráneo. Completamente pura, fortalecida, revitalizada. El amor incondicional circula. Por la médula ósea de los gruesos de nuestro cráneo. Muy profundo y directo. Continuamos vertiendo. Profundo y directo hacia las clavículas, los huesos de las clavículas. Adentro el espacio se expande, la médula ósea se expande adentro de las clavículas. El chinutre tonifica, fortalece, renueva. Nutrimos a la médula ósea nuestras vértebras cervicales, profundo adentro. El espacio se expande, el chip penetra, nutre, limpia, trae salud a la médula ósea de nuestras cervicales. Amor, es circulando en la médula ósea de nuestras cervicales. Vertemos hacia las vértebras dorsales. El interior de las vértebras dorsales se expande. El Chi puro nutre, el amor minyo fortalece nuestra médula ósea en las vértebras dorsales completamente tonificada y sana. Vertemos en las escápulas homóplatos, en esos huesitos que salen detrás en la espalda alta como alitas, ahí vertemos el espacio, se expande, el chip penetra y nutre. A nuestra médula ósea es espacio lleno de chi puro, nuestra médula ósea tonificada, amada incondicionalmente. Vertemos hacia el esternón, costillas, profundo, directo. Podemos percibir ese espacio interno infinito. La médula ósea se expande, se nutre, se tonifica. El amor ninjo es circulando, nutriendo, fortaleciendo el interior del esternón y las costillas, el interior de los huesos, la médula ósea sana, potente. Vertemos hacia las lumbares, vértebras lumbares, se abren, se expanden, el chip penetra, tonifica, revitaliza, renueva a la médula ósea en la zona lumbar. Vertemos hacia la zona del sacro, coxis, se expande el interior de esos huesos, el chi nutre, hay espacio, ¿Cómo se siente el amor en el sacro? ¿Cómo se siente un sacro amado? La médula ósea en nuestro sacro se fortalece, se tonifica, está sana. Vertemos en las crestas ilíacas, los huesos ilíacos, los huesos pélvicos. Profundo y directo, espacio, expansión. El chi circula. ¡Wow! Se transforma. Se armoniza, salud. profundo, directo, la médula ósea en nuestra pelvis se expande, en los huesos pélvicos se expande, el chi circula, renueva, toda la médula ósea en nuestro cuerpo sana amada hola nos inclinamos vertiendo chi hacia los huesos de las piernas muslos rodillas espinillas, tobillos, pies, brazos, coros, antebrazos, muñecas, manos, nutridos de chi puro, de chi del universo. Echamos chi desde abajo, comenzamos a subir, Reuniéndolo en una esfera frente a nosotras, desde todas las direcciones. Cosecha Minyue. Conscientes del campo infinito de Chi puro. Nos reunimos sobre nuestra cabeza, percibimos a nuestro cuerpo de chi, emanamos amor Mingyue, vamos a verter ahora hacia nuestras estructuras linfáticas, vasos y conductos en nuestra cabeza, linfáticos, la linfa misma, se abren, se expanden, se nutren de chi, percibimos amor niño en ellos, Continuamos vertiendo hacia la base del cráneo, cuello, los ganglios, las redes de ganglios se nutren, se abren, se expanden, se llenan de mornillo, ¿eh? La linfa pura. Continuamos vertiendo hacia los vasos, conductos linfáticos, hacia los ganglios de las axilas. Chipuro. Sí, puro. El espacio se expande de esas estructuras linfáticas. Se nutre, se revitaliza. El amor minyo circula en ellas muy profundo. Amor incondicional. Hacia los conductos de nuestros brazos, conductos linfáticos, la linfa, los ganglios, a la altura de los codos en nuestros antebrazos, muñecas, manos, las estructuras linfáticas en nuestros brazos se expanden, se abren, el chi circula, revitaliza, información de salud, Despertemos hacia el pecho, conductos, ganglios a lo largo del pecho en el interior profundo, en el interior profundo de la cintura, las estructuras linfáticas se abren, se expanden, el chi penetra, el chi puro. Confiamos, confiamos en la capacidad sabia que está inmersa en nosotras hacia la salud. Amor niño es circulando en los conductos linfáticos, en el pecho, cintura, profundo, directo. Hacia el abdomen. Los conductos se abren, se expanden. La linfa se abre, se expande. El chi penetra, limpia, purifica. La salud circula. Vertemos el chi en las redes linfáticas de nuestras ingles, en nuestra pelvis, en las entrepiernas. Ese espacio se abre, el espacio de nuestros conductos linfáticos, de nuestros ganglios, se abre. La salud penetra, el chi puro penetra, el amor ninjue circula en esas estructuras. ¿Cómo se siente en esas redes linfáticas amadas? Percibimos el amor incondicional hacia nuestras propias redes linfáticas. Muy profundo, muy abierto, muy claro. Vertemos hacia los conductos y vasos linfáticos de nuestros muslos. La linfa se abre. Hacia los ganglios en nuestras rodillas. Conductos en las pantorrillas. Se abren las estructuras hacia los tobillos, pies. Se abre la linfa. El chi circula con potencia, abriendo, regenerando, tonificando, revitalizando. ¡Hola! Wow. Nuestro sistema linfático se transforma. Reunimos chi debajo, conscientes del campo de chi que nos rodea. Comenzamos a subir cosechando. Mingyue cosecha. Nos echamos Chi puro. Desde todas direcciones hasta reunirlo sobre nuestra cabeza. Conscientes. Conscientemente conscientes. Vamos a verter ahora hacia... Nuestros vasos sanguíneos, vertemos todos los vasos sanguíneos, desde los más amplios hasta los más diminutos, venas, arterias, arteriolas, venículas, capilares. Vamos a nutrir a todos los vasos sanguíneos en el cuerpo. Nutrimos a los vasos sanguíneos en nuestra cabeza. Espacio, expansión se abre. La sangre misma se abre. El chi penetra, circula. El amor Mingyue circula en todos los vasos sanguíneos de nuestra cabeza. Está inundado de vasos sanguíneos, vasos sanguíneos sanos, vasos sanguíneos tonificados en nuestra cabeza, vasos sanguíneos limpios, cristalinos. La sangre en nuestra cabeza es completamente sana, potente. Vertemos hacia los vasos sanguíneos en nuestro cuello. se expanden, el amor minyo circula a través de ellos, completamente limpios, sanos, tonificados, vertemos hacia los vasos sanguíneos de nuestros hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos, Expandidos, el chip puro penetra, circula, revitaliza, regenera, sana, completamente limpios los vasos sanguíneos en nuestros brazos, la sangre muy pura, muy sana, muy vital en nuestros brazos. Vertemos hacia los vasos sanguíneos en nuestro pecho, espalda alta. Se abre. El chi circula, el amor minyo y fortalece. Traemos salud, traemos paz a ellos, vertemos chi en el músculo del corazón, el músculo del corazón sonriente, abierto, dispuesto, el espacio se expande, el chi penetra. El amor minyo es circulando en el músculo del corazón. Sentimos a nuestro músculo del corazón completamente sano. Confiamos, nuestro corazón está sano. Vertemos hacia los vasos sanguíneos en nuestra cintura. Todos los vasos sanguíneos se expanden, se hace espacio, el chi circula en ellos, el chi puro. Información de salud en ellos. Ha, ¡Hola! Vertemos hacia los vasos sanguíneos en nuestra pelvis, abdomen, el en bajo, cadera. Todos los vasos sanguíneos se expanden. Percibimos el espacio vacío, más no vacío en ellos, en donde está circulando el chikuro, el amor minyue. Vertemos hacia los vasos sanguíneos, hay muchos vasos sanguíneos de todos los tamaños en nuestros muslos, se expanden, la sangre se nutre, rodillas, vasos sanguíneos en nuestras espinillas, pantorrillas, Vasos sanguíneos en los tobillos, pies, completamente expandidos y circulando el Chi puro a través de ellos. Toda la sangre del cuerpo sana, limpia, tonificada, potente. Todos los vasos sanguíneos del cuerpo, desde los más grandes hasta los más diminutos, tonificados, sanos, en armonía. Conscientes del campo de chi que nos rodea, Minyue reúne chi debajo y desde todas direcciones comienza a cosechar. Vamos elevándonos, vamos subiendo, haciendo una gran cosecha, Mingyue. Reunimos sobre la cabeza, Mingyue consciente. Minyue sabe del cuerpo de Chi que somos. Minyue sabe de la potencia del Chi original. Minyue sabe del amor Minyue que somos. Vertemos Chi puro. Hacia nuestra cabeza, muy claro, muy claro, todo se aclara en la cabeza, en las estructuras de la cabeza, en el cuello, el espacio claro, cristalino. Hacia nuestros brazos, total transparencia, somos Minyue, vertemos hacia el Dante en medio, todas las estructuras se aclaran, hacia la cintura, hacia elante y el y bajo cubrimos el ombligo minyue continúa aclarando hacia la pelvis cadera muslos rodillas espinillas tobillos pies todo el cuerpo claro Todo el cuerpo amado, todo el cuerpo sonriente, todo el cuerpo nutrido de Chipuro, todo el cuerpo confianza Hola Hola hola manteniendo nuestra condición niño deslizamos las manos hacia los lados. Vamos a frotar las palmas. Vamos a hacer unos cuencos con ellas para colocarlos enfrente de los ojos sin tocar, pero muy cercanas. Comenzamos a abrir los ojos adentro de esos cuencos. Poco a poco sentimos el calor de nuestras palmas en nuestros globos oculares. Comenzamos a separar las palmas hacia el frente poco a poco. Nos vamos enfocando en las líneas de las manos. En las líneas de las palmas. Relajamos los brazos. Elevamos un talón. Elevamos el otro. Volvemos a repetir. Hacemos una suave caminata. En nuestro lugar. generando más espacio aún en nuestras articulaciones, el chi continúa penetrando, el chi puro. Vamos deteniendo y podemos sentarnos. Pues muchas gracias por compartirnos en este espacio, por construirnos en este espacio, en esta condición, en esta conciencia. Gracias.